La idea no es entrar a competir con Hollywood. Yo veo una producción parecida a las que hacen en otros países sobre violencia, que asaltan, que roban. Entonces, no sacan lo más trascendente, de cada pueblo. Falta autenticidad. Yo tengo, yo felicito muchas de las veces porque hacer una producción siempre conlleva mucho sacrificio mucho, pues, No digamos sacrificio, una palabra mejor, olvidemos. Se necesita esfuerzo. Porque si van a sacrificarse, eso no hagan ese trabajo. Pobrecito ese No, se necesita esfuerzo. Un gran esfuerzo porque se moviliza muchas cosas. Personal, equipos, en ¿eh? fin, todo. lo que conlleva Y es un esfuerzo grande. Pero métanse más a la otra. Si está filmando en Manaví, no va a firmar historia de un señor NN, que a lo mejor no hay o engrandecer de a un tipo violento que vive en Manaví. Cojan las cosas más bonitas. El tal fulano de no sé cuánto y todo. Y siguen repitiendo eso, ¿no? Cojamos lo más lindo. Y no están buscando, muchas veces están en los libros de historia. Cojamos eso. Y muchas veces están en las personas vivientes. Cae muchísimo bagaje en el poder. Metámonos a nuestro propio ser para eso dar. Nuestros personajes en el país. Hay personajes lindos. Hagamos cosas. Pero no transformándolos a lo que yo pienso que debería ser. Sino siendo auténtico, mostrando lo que son. Y en equipos, equipos de trabajo. Y vean actores buenos que los hay. Entonces ahí se va a vender lo nuestro. Porque de aquí pasa a Colombia, no vende ya. Pasa al Perú, no vende. Entonces querer la, la, reproducir las escenas de violencia, de Jorge, que disparan por aquí, que, que uno un No, estamos desperdiciando dinero y esfuerzo necesitamos ver lo que hay y no hay temor, de, no tenemos temor de equivocarnos y otra cosa estamos abiertos a la crítica sin crítica no hay progreso y la crítica, algunos que han hecho una crítica un poquito, no un poquito, dura digamos ¿no? y debe ser sobre lo que debe es, o ser eso se ha cambiado por artículos a unos articulistas de algún medio que publican porque le dan alguna, le dicen, ve dame escribiendo, tú eres mi amigo, es que me estás en esta posición que está orina, No, no, no. Hagamos de nuestras posiciones lo que se hace con, con nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque son nuestros. Educarles en los mejores valores. Así educamos a nuestros hijos. ¿no es que sean solidarios honrados, trabajadores. En la, en la sociedad hay también valores, no sé, valores como la, la moral, la ética, la solidaridad. Mostremos a esos personajes con grande ética. Mostremos a nuestros campesinos, a nuestros obreros, a nuestros artesanos. Ellos también tienen historias y no, son, no hacen tallas nomás, hay una historia tras de ellos Algunos ya han escrito, por ejemplo, las, como se llama, las leyendas y tradiciones. Ya saltemos de eso, hagamos alguna otra cosa. O hagamos un, uh, las leyendas, pero hagamos la leyendas. ¿no? Eso más o menos, porque yo que tengo que, por ejemplo, insinuar, estas son sugerencias muy por encima, porque yo no soy nadie para decir eso. Un mensaje que puedo dar es de que si se dedican a esta profesión, hay que prepararse muy bien, como en todas las cosas. Si quieren ser grandes y crecer, prepararse No hagan improvisación. Ya llamado para hacer un papelito por ahí. No piensen que ya son actores. Yo le conté a usted que he visto actores eh, eh, de y despedida. Bien en eso, no se les vuelve a ver más. Si queremos eso, preparemos Para eso hay escuela. Yo le puse el ejemplo de que los abogados se hacen financieros. La escuela de teatro de aquí, de la Universidad Central, y ahora la escuela de formación de actores en Guayaquil, ahí está en los lugares donde tienen que prepararse. No hay cómo improvisar. Aquí los que hemos podido eh, mantenernos eh, y hacer algo que puede ser una contribución, Hemos tenido eh, directores que nos han preparado. Por ejemplo, yo le mencioné de y que había una preparación, que se hizo un seminario y después vino Pascal Monod. Un mes, o es decir, un año y seis meses tuvimos con él. Ya en el montaje, pero con actores preparados. Ahí se hizo una selección de más de 160 aspirantes. Yo le cuatro. Y terminamos cuatro haciendo las tentaciones de San Antonio. Y para contarles, no había descanso sábados ni domingos, ni días festivos. Yo perdí muchos amigos porque me iban a visitar. Dice, estar eh, en la casa el Armando. No, no está. ¿Dónde está? En el teatro. No hay Viernes Santo, no hay 24 de mayo, no hay primero. De, de mayo, no, no, todo el tiempo un trabajo de hacer, es decir, una concentración de acepta. Entonces, de ese cuento, un año, seis meses para sacar esa obra, pero con un trabajo intenso. Yo llegaba ya de noche a mi casa, salía en la mañana y durante todo el día la preparación no paraba. Pero no había que romper, ah, por este día, no, no, no, no hay cómo. Nos comprometimos y teníamos que trabajar Así, así salieron las tentaciones. De la gente. Encantado y un abrazo y que le vaya bien. Espero que saque lo que usted le parezca lo más conveniente, lo mejor. Ojalá tengamos más oportunidad para poder hablar. Porque solo de lo último que, me, que le cuento hay, hay otras anécdotas más. ¿no?